al señor Carlos Pimentel director nacional ah, de participación ciudadana el tema que va a agotar con nosotros es evaluación de las elecciones 2020 así es que adelante señor Pimentel buenos días Muy buenos días eh, un placer estar con ustedes gracias por la invitación para conversar sobre un tema de tanto interés para la ciudadanía ya el cierre ...de este proceso electoral, las lecciones y las tareas que sin lugar a duda tendremos pendientes... ...para mejorar nuestro sistema de partido, sistema electoral y con esto la democracia del país. ¿Cuáles son las elecciones de estas elecciones precisamente? ¿Las elecciones? Las elecciones, elecciones. de estas elecciones. Ok. Bueno, lo primero es que tenemos que hacer un análisis integral... Y para eso debemos analizar lo que nosotros denominamos el ciclo electoral. Y este ciclo electoral, en el país podemos poner un punto de partida, la aprobación de la ley de partido y la aprobación de la ley de régimen electoral. Posteriormente, la experiencia de los procesos internos de los partidos, con las primarias abiertas, las primarias cerradas, donde se decidió la implementación del voto automatizado y de ahí de octubre tenemos que pasar por el proceso de febrero el proceso frustrado que debe quedar un, como un día de luto en la historia electoral de la República Dominicana todo lo que implicó las elecciones ya municipales eh, de marzo y posteriormente todo el proceso ya electoral de cara a un proceso que debió realizarse en mayo y que tuvo que ser pospuesto para julio y obviamente no podemos perder de vista todo este proceso electoral también marcado de manera muy particular a partir de marzo cuando salíamos ya de las elecciones municipales marcado por una crisis sanitaria y por el impacto de COVID-19 en la República Dominicana entonces cuando vemos todos estos elementos podemos hacer una reflexión que va en dos direcciones lo primero es que debemos hacer una revisión de nuestro marco normativo. La ley de partido y la ley de régimen electoral deben ser sometidas a una profunda reforma que permita succionar las debilidades, que pueda resolver las contradicciones que tiene y además que pueda precisar algunas disposiciones que si bien es cierto existen, no permiten establecer ciertos mecanismos de control. Y por poner un solo ejemplo... La ley de partido establece un tope de gasto para los precandidatos y ese mismo tope de gasto se establece para los candidatos también en la ley del régimen electoral. Pero cuando hacemos una reflexión de cuál es el tope de gasto, nos damos cuenta que no existe ningún tope de gasto porque se ha asignado un tope que es excesivo. Y uno de los elementos fundamentales para regular la actividad política tiene que ver con el financiamiento. Y así hay otros aspectos de ambas normativas que deben ser regulados, pero hay otros aspectos que están muy claros en la ley que lamentablemente el árbitro electoral no fue diligente para garantizar su cumplimiento y su implementación y ahí me refiero a los aspectos fundamentales que garantizan la integridad, la igualdad en la participación política en la República Dominicana. Eh, aspectos fundamentales como la regulación de la publicidad y la propaganda o prestar atención a el tiempo y la duración de la campaña, porque para regular el financiamiento de la actividad política tenemos que tener en cuenta eh, tanto los ingresos de dónde vienen, quién aporta, quién invierte en la actividad política, pero al mismo tiempo cómo se gasta el dinero. Y por eso controlar el tiempo de la campaña es fundamental. Lamentablemente la Junta Central Electoral no pudo regular el tiempo de la campaña y por eso los candidatos pues estaban en campaña electoral, algunos desde hace un año, y cuidado si más. Entonces esos elementos que garantizan la calidad del proceso, lamentable, la, lamentablemente la Junta no pudo eh, organizar, no pudo eh, regular, y eso está es pendiente, claro. como está pendiente en el país también poder tener un ente con toda la fortaleza para que los delitos y los crímenes electorales no queden impunes en el país, si bien es cierto que logramos que en la ley se pueda con, consagrar la figura de la Procuraduría Especializada de persecución de los delitos y crímenes electorales y que después de mucha presión, de mucho esfuerzo, de mucho consenso se lograra la designación de la magistrada Gisela Cueto hay que decir que al día de hoy esa entidad no cuenta con las capacidades, la estructura, los requerimientos para poder investigar y perseguir los delitos y crímenes electorales. Eso está pendiente en la República Dominicana. Solamente en marzo nosotros recibimos más de 300 denuncias de delitos y crímenes electorales. En este proceso recibimos alrededor de 150 denuncias de delitos y crímenes electorales. Y eso tiene que tener un nivel de investigación, un nivel de seguimiento que debe ser responsabilidad de esa instancia del Ministerio Público. Tenemos que ir cerrando la brecha de impunidad también en los delitos y crímenes electorales, entre otros aspectos que están pendientes también. Bien, Carlos. Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, Francis. Hola. Mira, eh, ha dado en un punto nodal... En respecto a la vigilancia y control que debió de tener la Junta, ¿cómo tú calificas la actuación en los últimos, aunque creo que ha sido buena al final, pero respecto a esas denuncias y ante la Junta, que debe ser la reguladora, ¿cuál ha sido la valoración de ustedes de esta Junta Central Electoral con respecto a esos casos que debieron de ser disipados o atendidos? La Junta Central Electoral no atendió los aspectos vinculados a la calidad del proceso, a la integridad del proceso, y no cumplió con su mandato constitucional de garantizar la igualdad y eh, el equilibrio en la participación. Eh, la Junta de los mandatos que tenía de la ley de partido, la Junta no terminó de aprobar nunca el reglamento de regulación de las contribuciones de la campaña la Junta nunca aprobó el reglamento de control de la campaña y la, y la, y la publicidad eso. al final del proceso hace dos semanas aprobó una resolución para garantizar la igualdad de participación de todos los candidatos y partidos en los medios eh, los medios de comunicación fue días antes eso es la estado. muy bien que lo hizo pero lo hizo ya en un momento que ya era muy tarde <risa> que, <risa> Era muy tarde. Entonces, esta Junta Central Electoral, en lo que se pudo concentrar fue en los aspectos básicos de gestionar un proceso en lo, en el ABC. Tener boleta impresa, tener funcionarios electorales integrados, capacitados, que se instalaran los recintos, los colegios, que la gente concurriera, que la gente participara, que se cuenten los votos y que se transmitieran los resultados. Con relación a esos aspectos básicos pues salimos bien, salimos bien este domingo 5 de julio. Los incidentes fueron mínimos y hay que reconocer también que montar este proceso en el marco y con un protocolo sanitario, eso agregaba un desafío enorme y, sí. y por eso había tanta, tanta incertidumbre y no hay duda que teníamos preocupaciones también, porque no podemos olvidar de este ciclo electoral que estuvimos al borde de una crisis política, sí. estuvimos muy al borde de una crisis de la democracia en la República Dominicana. Y hay que decir que por la prudencia de los actores políticos, pues se decidió, primero, continuar con esta Junta Central Electoral, continuar con esta Junta Central Electoral bajo condicionamientos, continuar con esta Junta Central Electoral acompañada como y, eh, como y los condicionamientos fueron que tenía que designarse una comisión de acompañamiento que los delegados de los partidos iban a tener presencia en, en, la, en el departamento de informática algunos elementos que varios de los partidos tenían eh, diferencia vinculados al departamento de informática lo pusieron a un lado y dijeron bueno vamos a, a ir a lo posible, lo posible es designar un encargado y hay otros elementos que no lo vamos a poder resolver ahora y hay que decir que esa prudencia de los partidos de todos eh, le evitaron eh, un, una crisis al país porque después de lo que sucedió en febrero eh, no hay duda que hubo un momento de tensión en el país y esto sumado a los impactos de la pandemia y todo eso. Bueno, yo pienso que eh, salimos salimos bien, podemos decir que cruzamos el río, eh, no tanto así como para felicitar porque hay, hay distintos... Eh, deudas pendientes que tenemos que poner sobre la mesa y cuando cierre este ciclo electoral que no ha cerrado todavía pues tendremos que involucrarnos en un proceso de reformas importantes y digo que no ha cerrado este ciclo porque en las juntas electorales todavía se están revisando, cotejando y cuadrando las actas eh, de sí. y de uno. De hecho en el Distrito Nacional en el día de anoche eh, se iba a iniciar y va a iniciar hoy el, el, la revisión de las actas de la D y de la D1, que es compleja, porque allá hay voto preferencial y hay distintas dificultades. Hoy tenemos información de San Pedro de Macorís, tenemos información de Barahona y en varias juntas electorales. Entonces, también tenemos que apoyar esos procesos para que podamos cerrar este ciclo electoral y ya embarcarnos en lo que implica ya la transición, nuevo gobierno, y posterior a eso, bueno, pues tendremos que revisar todos estos elementos. Eh, como decía, sí, como decía hace un momentico, esta Junta Electoral termina ahora en agosto, y bueno, tendremos otra Junta Electoral a partir de agosto. Tenemos que incidir para su eh, designación, y que su designación esté apegada a principios fundamentales. Carlos, Carlos ¿cómo estás? Carolina. Hola, Carolina. Un placer. Eh... Una preguntita a propósito del voto preferencial, eh, nos ha citado casos eh, que aquí en San Francisco también se están dando, en Santo Domingo, un caso muy específico con lo particular, nos identificamos mucho, como es el caso de Horacio, el Boli, algunas provincias que ha citado. Me gustaría saber, fuera parte ya del proceso electoral, ¿cuál es tu parecer sobre este método y qué tú entiendes que se debería de hacer partiendo de que entiendo que es injusto. Sí, bueno, eso lo hemos señalado mucho y de hecho cuando se estuvo discutiendo la nueva normativa, eh, nosotros planteamos que debe llegar el momento de revisar lo del método de home. El método de home es antidemocrático eh, porque afecta la participación independiente o la participación de partidos o candidatos con representación eh, minoritaria el método de home está hecho para eh, favorecer a las grandes maquinarias eh, políticas eh, por eso dentro del proceso de, de reforma no hay duda que eh, pensar la eliminación del método de Home debe ser parte de ese proceso de reforma nosotros tenemos que tratar de organizar nuestro sistema político eh, mucho más abierto, mucho más representativo, que nos permita integrar mayorías al Congreso, que nos permita integrar las diversidades, que nos permita la participación de la minoría. Eso es fundamental para fortalecer la democracia y en los actuales momentos pues tenemos esa, esas dificultades. Nosotros estamos dando seguimiento muy de cerca a lo que va pasando en las juntas electorales Ayer, de manera muy particular y de forma personal, estuve en dos oportunidades en la Junta del Distrito y tan pronto termine esta conversación con ustedes, me voy a trasladar a la Junta del Distrito porque eh, estamos eh, pues, observando para que termine de eh, cerrar este proceso. Nosotros sabíamos y habíamos advertido que el proceso con la boleta de los diputados y posteriormente la revisión de acta y cuadre de acta iba a ser más lento. Eso lo habíamos advertido y habíamos advertido que eso podía durar hasta dos días, como de hecho está durando, porque por lo menos en esta del distrito, yo sé que se va a contar hoy se va a contar mañana, y con suerte se terminará mañana de poder contar. Además hay un tema que vamos a tener que ver. Eh, hay un problema serio con la matemática en, en el país, y eso lo refleja no solamente los resultados de la prueba de PISA, sino también la <risa> cantidad de actas que están descuadradas. Y están descuadradas en, en la mayoría de los casos por un problema de suma, ¿eh? no es por otra cosa. Lo bueno es que en la Junta Electoral, precisamente lo que se hace es eso: se revisan las actas, se trata de que las actas estén cuadradas. Y deben cuadrar porque los números son exactos, eso no hay forma que siga descuadrado. Y para eso, bueno, pues se revisa el acta. Si hay que abrir la valija para buscar el cuadernillo que, estará, que está dentro de la valija, pues se busca el cuadernillo, en el cuadernillo se mira dónde estuvo, dónde está la diferencia. Y si hay una dificultad entre el acta y el cuadernillo, bueno, pues ahí están los votos. Hay que contar los votos. Eso no hay ningún problema. Claro. Esto, esto es un momento ahora que esto no es de tiempo. Esto no es una carrera ni un maratón. Esto Qué es verdad. un proceso de calma. ...de prudencia, de revisar las actas, los cuadernillos, si hay que contar los votos de nuevo, se cuentan los votos... ...y después que se haga todo eso, el que entienda y no esté de acuerdo con los resultados... ...bueno, pues tiene la vía del Tribunal Electoral para cualquier impugnación. Carlos, eh, todavía retumba, eh, Fulvio Ureña desde aquí... ...todavía retumba esos 32 millones de dólares usados en escáner... ...entonces ahora, gracias a Dios, esto no fue necesario... ...se demostró que con boletas se pueden hacer unas elecciones... ¿Cuáles son las deudas pendientes que tú mencionas, eh, que dices que hay deudas pendientes con estos casos de la Junta Central Electoral frente a las diferentes actividades que se hicieron en elecciones pasadas? Bueno, ciertamente eh, hay varias afirmaciones que podemos hacer desde ahora. Eh, uno de los procesos más largos de la historia del país es este, lo debemos recordar así, 2020, Además, uno de los más costosos, porque por primera vez la Junta Central Electoral tuvo la responsabilidad de organizar unas elecciones primarias abiertas y cerradas. Debemos recordar que desde Participación Ciudadana nos opusimos a eso. Y nos opusimos porque entendíamos, entendemos y la historia nos dio la razón que no debemos involucrar al árbitro electoral en organización de procesos internos de los partidos. Los partidos tienen que organizar sus procesos internos. Y entonces, desde ahí empezamos a gastar. La Junta organizando la primaria. Y para poder organizar la primaria, tuvieron la idea de hacerlo automatizado. Y ciertamente, para poder administrar el proceso de la primaria, tenía que ser automatizado. No, no había forma de hacerlo manual. Con más de 40.000 precandidatos en un solo partido. Y más de 37 mil precandidatos en otro entonces la opción de automatizado cualquiera la piensa pero lamentablemente involucramos a la Junta en eso y desde ahí empezamos a gastar dinero y después la suspensión de, la, la, la suspensión de las elecciones de febrero pues fue un desroche de dinero y no votamos y no hubo resultado y después hubo que organizar marzo también y, y después nos embarcamos en todos los procesos de cara a mayo y no hubo mayo, hubo julio y además, la Junta no prestó atención al voto en el exterior. Y a último momento, producto de, de la presión, el esfuerzo, el sacrificio de los dominicanos del exterior, porque aquí hacíamos presión para que se vote en el exterior. Pero hay que decir, reconocer para que se recoja eso, que los dominicanos de allá, ellos organizaron sus elecciones, ellos buscaron su permiso, ellos buscaron los locales, ellos hicieron el trabajo de la Junta Central Electoral. Esa es la verdad. Así es. Ellos hicieron los trabajos de la Junta Central Electoral y con eso pudieron garantizar que pudieran votar, pero no crean que en las mejores condiciones, el voto del exterior tiene muchas dificultades. Sí. O sea, la atención en el voto en el exterior, de acuerdo a nuestros datos, eh, anda en alrededor de un 70%. Dios, en el, en el exterior, la atención. Entonces. Eh, eso también tenemos que tenerlo en cuenta que al último momento la junta fue que se activó y bueno y ahí se perdió mucho por presión mucho... Carlos así Mínico. mismo, por presión y por la colaboración de los dominicanos de allá sí. ¿eh? que ellos se fajaron, esa es la verdad eh, entonces este proceso sin lugar a dudas yo lo califico como el más costoso de la historia C Carlos, de es. eso tenemos todavía que hacer un análisis de todo el presupuesto de la junta central electoral lo entregado eh, ah, del presupuesto público y no olvidemos que hubo una partida adicional que los partidos exigieron sí. eh, después de las elecciones eh, suspendidas de febrero, ellos entendían que habían gastado dinero y hubo una partida adicional nosotros no hemos hecho ese ejercicio todavía, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para okay. cuantificar eso Carlos. pero a todas luces se gastó mucho dinero en este proceso electoral, por ejemplo, y con esto concluyo esta parte eh, toda la implementación del protocolo sanitario eso no estaba previsto sí. y hubo que comprar eh, todos los eh, insumos necesarios eh, mascarillas, gel, alcohol y todo eso para todos los colegios electorales eso es un gasto también sí, eh, bueno, así, es, así es. Carlos eh, sí. me escucha en el principio de la o durante la campaña electoral se hicieron muchísimas denuncias y mucho más especial en la, ya en los últimos días del deslocamiento del padrón, de que mucha gente no podía votar, que lo mandaron de un sitio a otro al fin y al cabo ¿qué, qué, qué observaron ustedes como, como participación ciudadana o sea, realmente hubo tal deslocamiento y qué porcentaje más o menos de, de personas no pudieron votar nosotros no lo hemos cuantificado todavía, eh, pero sí tenemos eh, cientos de denuncias ...de dominicanos... ...que aparecían votando en el exterior... ...o, o domin, ...que residen en, en la República Dominicana... ...en territorio nacional... ...que aparecían votando en el exterior... ...o viceversa... Uh -huh. ...dominicanos que viven en el exterior... ...y aparecían votando aquí... ...con relación a eso hay que decir... ...que ese es un problema que viene de, viene de atrás... ...ese problema no es nuevo... ...en el 2016... ...se generó ese mismo problema... ...y la forma como la Junta lo resolvió fue... ...que emitió una resolución... ...donde establecía que bastaba que el dominicano se presentara al recinto de votación que está marcado en su cédula y que iba a poder votar observado. ¿Y por qué no lo hicieron esta vez? Ok, y desde el 2016 eso no se ha podido resolver. En esta ocasión no se pudo hacer porque la ley de régimen electoral cambió y la ley de régimen electoral establece que solamente pueden votar en el exterior los dominicanos que estén empadronados. Sí, en, el, en el 16 no existía eso, pero la ley establece que deben estar empadronados. Nosotros tratamos de ver todas las formas para garantizar eh, el voto de los dominicanos en el exterior. Lamentablemente ese tema de los dominicanos deslocados no se pudo resolver y sin lugar a duda eh, eso va a impactar. ...probablemente en esos datos que le estoy dando de la abstención de los dominicanos... ...porque están calculados ahí probablemente esos casos... ...lo importante de todo esto es que de cara al futuro... ...tenemos que organizar el proceso para que todos los dominicanos en el exterior se inscriban... ...nosotros tenemos el padrón en el exterior 595 mil... ...pero hay que decir que la Junta administró eso para que no sean más... ...porque ustedes recordarán que la Junta cerró muy temprano el proceso de empadronamiento ustedes recordarán que la Junta no habilitó todos los centros necesarios en el exterior para el empadronamiento yo estoy seguro que si se organiza bien el proceso de empadronamiento en el exterior eso puede llegar a más de un millón de dominicanos empadronados en el exterior y cuando lleguemos a un millón de dominicanos empadronados en el exterior la logística y la administración de ese proceso adquiere otras características claro. y tenemos que prepararnos para eso porque los sí. dominicanos de aquí y los de allá tienen que ejercer el derecho al voto entonces para eso se debe con tiempo tomar todas las predicciones del lugar y hay lecciones importantes sobre la mesa con relación a este proceso y el tema del voto en el exterior es uno de ellos. Gracias Carlos, muchas gracias, muy agradecido por la gentileza de estar con nosotros en esta evaluación de las elecciones 2020. señores. Era Carlos Pimentel, director nacional de Participación Ciudadana A quien damos las gracias desde acá Y le deseamos que pase un feliz resto del día Participación Ciudadana ha madurado mucho ¿Sí? me, me dio la muestra de, oh. y lo felicitamos por la forma en que ellos entregaron ya los informes Los primeros informes a la Junta y a todas las entidades Bien, vamos a WhatsApp, adelante eh, Bien, vamos a iniciar con Ramón Cordero ese no es un músico, Ramón Codero. Creo que sí. El no se llama así. ¿Eh? Ahí sí. No